Buenas, buenas. Hoy vamos a hacer un video para ver cómo conectamos un portalámpara. Vamos a hacerlo bien fácil para que lo entiendan todos. Vamos a explicar una serie de consejitos a tener en cuenta a la hora de armarlo para conectarlo en forma correcta. Como les decía, el portalámpara lo desarmamos en la parte de adelante, esta rosquita nos deja expuesta la parte de los contactos. Una cosita que les quería explicar. Acá tenemos los dos terminales en donde tenemos que llegar con línea y neutro para que la lámpara se encienda. Fundamental, la línea va siempre en el medio. Y el neutro en el costado ¿Por qué? supongamos que esto lo tengo en un plafón arriba en el techo me tengo que subir a una escalera y cuando voy a desarmarlo toco esta parte para desenroscar sin querer entonces qué va a pasar me va a dar una descarga igualmente antes de cambiar una lámpara es recomendable cortar la alimentación si la instalación está bien hecha con solo cortar la tecla alcanza pero si no estamos seguros de cómo está hecha la instalación, nos conviene siempre cortar la alimentación general de la casa. Como les decía, línea, neutro. Si yo llego a tocar esta parte, voy a estar tocando el neutro y no me va a dar una descarga. En el caso que les mencionaba anteriormente, en el caso que no haya cortado la alimentación. Supongamos que tenemos ahí los dos cables que llegan para alimentar, al lámpara. Vamos a pelar de esta manera sin que se corte ningún pelito, más o menos vamos a pelar un centímetro y medio, dos centímetros, no más de eso. Pelamos la línea, cable rojo, marrón o negro y el neutro el cable celeste no nos olvidemos de pasar los cables por esta parte Ahí. para poder conectar los tornillos los sacamos una vez que sacamos los dos tornillos lo que hacemos con el cable es separar aproximadamente la mitad de los pelitos, le damos una vuelta completa, ponemos el tornillo y seguimos ajustando. De esta manera le hacemos un ojal. Hacemos lo mismo con el otro cable, le damos una vuelta, ponemos el tornillo y volvemos a ajustar. Este excedente lo vamos a recortar para que no me genere un cortocircuito. Sigimos el cable rojo que va a ser la línea, lo vamos a colocar en el contacto central, o sea en este terminal. Se ve bien ahí. El mismo cable nos sirve para tenerlo. Verificamos que el cable no toque. En la parte de afuera, esta es la línea como les decía el neutro vamos a recortarlo también un poquito más y lo ponemos haciendo contacto en la parte exterior en la rosca acomodamos el cable nosotros ya lo recuerden que ya lo habíamos pasado por esta pieza esta pieza tiene la parte de atrás tiene unas ranuritas para que el portalámpara quede fijo y no se mueva con respecto a la base esto va a estar agarrado en el plafón o en el spot donde lo tengamos colocado y de esta manera no se gira. Si yo no lo encastro en las ranuras, voy a tener este movimiento. Entonces a la hora de poner o sacar la lámpara, se va a mover. La forma correcta es insertarlo en las dos ranuritas que tengo acá y de esa manera va a quedar fijo. Ponemos la tapa central y ponemos el capuchón de arriba. Hay que tener cuidado porque estas piezas son de baquelita y a veces no encastran perfectamente y la podemos romper. Este portalámpara en particular es todo de baquelita. Hay algunos que son de mayor calidad, también son un poco más caros. Ahí ya lo tenemos armado. Tomamos la lámpara. Nunca de la parte que va a ser contacto y la colocamos. Tenemos en la parte trasera para que no se desenrosque del spot o el plafón donde la tenemos ubicada. De esta manera tenemos conectado el portalámpara de una manera muy sencilla y creo que quedó bastante claro el tema de los colores de los cables. El por qué tiene que ir uno de un lado y el otro del otro. Si bien yo los lo puedo conectar al revés, que de hecho en muchos casos, eh, antiguamente se ponía un solo color, no se respetaba ningún tipo de normativa y la lámpara funcionaba igual. Si les gustó el video, denme un like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando subo nuevo contenido. Nos vemos en el próximo.